Marcarán quién soy Buenas tardes, consultorio médico Doctor, hola, eh, habla con Sara Restrepo Doctor, qué pena molestarlo Lo que pasa es que me toqué algo extraño en mi seno derecho y me está doliendo. Estoy un poquito preocupada. Bueno, Sara, de todas maneras por lo que me cuentas hay que descartar una patología importante. Tenemos que hacer cuanto antes una ecografía y ya de acuerdo, pues al resultado la necesidad uno de hacer una biopsia para descartar que sea pues una, una un problema importante. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Entonces apenas lo haga me avise inmediatamente, por favor. Claro que sí, Sara. Yo estoy pendiente. Te aviso inmediatamente, que estés muy bien, hasta luego ¿Aló? Sari, ¿en qué andas? Hola amiga, estoy acompañando a mi mamá a hacer unas vueltas ¿Y eso? Ah, un blancamiento que se va a hacer ¿Blanqueamiento dental? ¿En dónde? En blanca alta Odontología. De hecho, te lo, te lo recomiendo ¿Tú qué te querías hacer un blanqueamiento para tu boda, amiga? Súper bueno Me parece muy interesante ese dato Lo voy a tener en cuenta para mi boda Ven, y no le puedes decir a tu mamá que te traiga ya para acá, para mi casa Y que allá vaya sola a la cita Es pues que necesito compañía Ven a desaburrirme No, amiga, la verdad yo ya me con mi mamá. Ay, ella estaba muy ocupada ya. Me ya quedado con ella. Ay, está bien. Pero no te me pierdas. Acuérdate que tu mejor amiga necesita mucha atención en estos días tan importantes. Listo, tranquilo. Dale. ¿Aló? Hola, Sara. ¿Cómo te va? Hola, doctor. Estoy eh, revisando tus exámenes. Eh, necesito que vengas eh, lo más pronto posible. Eh, necesito decirte algo. Eh, listo, doctor. Gracias. Mejor una revolución, porque vale más el valor. Cada que me miro en el espejo y no siento temor hoy. Mis mm, si imperfecciones no marcarán quién soy. Mm.